Hola, ¿qué tal? Soy Jesús y en este video crearemos un menú dinámico para el gestor de ventanas OpenBox en Linux Debian. Vamos a pasar de este menú básico que trae por defecto OpenBox a este colorido y completo menú. Bienvenidos. La configuración la vamos a hacer con Open Menu Generator. Antes debemos instalar tres programas que necesitamos. Empezamos en una terminal de comandos y vamos a adquirir permisos de superusuario con SU. E instalamos con APT estos tres programas. La instalación y configuración de Overmenu Generator... También la haremos por línea de comandos. Algunos comandos los daremos como superusuario y otros como usuario normal. Es importante fijarnos en todo momento con qué usuario estamos dando cada comando. Ahora, como usuario normal, vamos a ubicarnos en el directorio .config. Con el administrador de archivos caja podemos ver esta carpeta. .config es un directorio oculto. Control-H para ver los archivos y directorios ocultos de Linux. El administrador de archivos lo abrimos solo para entender mejor los pasos y verificar los comandos que iremos dando. Volvemos a la línea de comandos y vamos a escribir esta instrucción tal cual. Estamos como un usuario normal. Básicamente lo que hacemos es descargar de github.com los archivos de obmenu generator. Si listamos con ls vemos que tenemos una nueva carpeta llamada obmenu generator. También aparece con el administrador de archivos. De nuevo en la terminal vamos a ingresar a esta carpeta, Open Menu Generator. otro comando ls para ver su contenido. Y lo que vamos a hacer en el siguiente paso... Es mover este archivo, que también se llama obmenu generator, a la carpeta slash usr slash bin. Esto lo hacemos con mp y como superusuario. Con el administrador de archivos verificamos o comprobamos que se haya movido el archivo. Con CD nos salimos de la carpeta de Vmenu Generator, pero seguimos como superusuario. Y vamos a dar uno a uno los siguientes tres comandos. Ver que hay algunas letras en mayúsculo. Ahora un comando chmod para que el archivo obmenu generator sea ejecutable. Nos salimos del superusuario y también nos salimos de la carpeta obmenu generator. El último comando que nos queda debemos lanzarlo como un usuario normal, con este comando se va a crear o generar el menú dinámico, la opción "-i", crea el menú con iconos. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro menú dinámico. Dinámico significa que si instalamos alguna aplicación, esta va a aparecer automáticamente en nuestro menú. Vamos a probar esta función. Aquí en el submenú de multimedia, vemos... Que no está blc pues no lo tenemos instalado en el sistema así que vamos a instalarlo con apt de nuevo en la línea de comandos Luego de esta instalación volvemos al menú dinámico y ya aparece el icono característico de BLC. Este video se hizo siguiendo los pasos de esta página web. Algunos comandos los cambié, pero básicamente estamos haciendo lo mismo. En la descripción del video dejaré un resumen con los pasos y comandos utilizados. Y eso es todo. Espero les haya gustado este video. Muchísimas gracias.